Se fueron yendo es un chamamé para el cual hice la letra y Juan Martín Caraballo de Gualeguay hizo la música y que, bueno, refleja que como todo cantautor necesita cantar su tiempo. Por supuesto habla del abuso de los agrotóxicos, del desmonte, de la pérdida del monte nativo y de todo lo que perdemos con ese monte nativo. Se fueron yendo. Un chamamé en modo menor, como nos gusta a nosotros los entrerrianos. Se fueron yendo los aromos y el chanear como espantado del veneno y del avión marchó enredada entre marañas de espinal para los virachos una límpida oración Se fueron yendo y ni piensan en volver Sabios cantores de un idioma montarás Un trueque sucio les cambió su taja más por las ciudades donde es leña ni anduba, se fueron yendo sin saber si volverán. Como si sabe por qué canta este zorzal, pájaro libre que reclama que hoy día cae un verde gris. Otro es patrón y el barro es sal. Se fueron yendo las vinagas y el chircal si hasta las plagas dicen hoy no tienen fe si ven la tierra extrañando algún linar de cuando era ceibotrino, aguada y miel se fueron yendo los lirismos del cantar Ya no hay estilos Ni guitarras con payet, Porque se sabe Que la mano al desmontar Siembra las hojas Y no leyendas del Montiel Se fueron yendo, sí que canta este zorzal, Pájaro libre que reclama que hoy estoy acá Un verde es gris otro es patrón y el barro es sal Un verde es gris otro es patrón y el barro So